y sabiendo que el ciprés es una de las especies vegetales más longevas que se conoce, su madera es extremadamente resistente, podemos pensar que a este bosque le queda mucho tiempo por delante. Y ahora vamos a ver dos vídeos. Ahora hemos visto la resistencia al agua, pero de una manera brutal, sumergidos. Vamos a ver dos vídeos y al final de ellos, de ellos hablamos. No hay ningún tipo de protección, no hay camino y tampoco se lleva a la zona de creación de faja. Y también hay una zona muy interesante, porque si veis la parcela, hay una zona más próxima que, es un poco, que está un poco más deshidratada, ¿de acuerdo? Porque ahí había un aliagar, un nulex más ancho a no ficar para Todo está quemado. ¿Cuál es un ciprés? Tengo que venirme a este lateral o a aquel lateral o a esta parte de aquí buscar la referencia. Esto es, además, una ventaja a nivel científico extraordinario. ¿Dura? ha penetrado más el fuego o ha penetrado menos. En realidad es un campo mucho más diverso y mucho más interesante. Los hidratados han perdido el agua pero no han ardido el agua. permanente. Es un caso espectacular. No saben. Exactamente. porque esto es un un incendio, no, determinadas zonas que son en eh, las zonas que se han el la gente se pueden este. entrar, este así. Sí. Si tú usas un lateral, pues, vamos a ver, Muchas veces la planta, la planta, la planta no tiene no tiene italianos... No el árbol produjo las flores principalmente aquí. ¿Por qué? Porque esta es la parte del árbol que tiene más humedad porque está más cerca del tronco. Fijaros cómo hay diferentes tipos de cipreses en esta plantación. Eh? Tenemos cipreses de aguja y cipreses abiertos. No pensemos siempre en cipreses de aguja. Estos tipos están finos, son expresamente hechos así. Sí. Venimos a hablar de los cipreses, una parte más de esos árboles monumentales que hoy nos han servido dentro de toda esta adversidad a decir que podemos tener un cortafuegos natural y que podemos de una manera u otra empezar a investigar que ya hace muchos años, porque esto parte de hace 24 años que están plantados estos cipreses, en el cual pueda servir para defender nuestros montes. Un caso como este, pues la verdad es que se produce pocas veces en el que un incendio de, de gran potencia pues pase sobre una parcela de estas características, no se dan muchos casos y que además los cipreses tengan ya también una edad y un tamaño para que puedan hacer frente. Lógicamente, si fueran mucho más pequeñitos, aunque fueran los mismos, pues no hubieran podido comportarse de esta manera. ¿no? Entonces, la repercusión a nivel internacional ha sido completa y tenemos a centros de investigación pues de todo el mundo interesados en desvelar qué es lo que ha ocurrido aquí. Y, Hoy precisamente nos hemos reunido aquí para entre todos aprender y tratar de saber un poco más. Primero estará formado por unas variedades determinadas de ciprés, porque lo que estamos buscando es que forme una cortina, y no es eh, lo mismo una cortina de que forman los cipreses cuando son columnares cuando, como cuando son horizontales. Y luego también estamos estudiando la franja, lo, lo ancha o lo estrecha, que pueda ser en función de los riesgos específicos para el fuego que se presenten en cada, en cada caso y en cada situación. Eh, hay expertos, como tú bien dices, que vienen de países muy lejanos a contarnos eh, situaciones similares a las nuestras que se han producido en sus países. Otros ponentes que vienen a contarnos eh, los primeros datos de laboratorio que confirman eh, lo que ha ocurrido a escala real en nuestra parcela. Y... No se trata de, de poner cipreses por todos los bosques, sino hacer unas plantaciones en zonas estratégicas de las forestas para ayudarnos en ralentizar los incendios en algunas zonas y poder apagarlos mejor. <risa> tenemos sonido, la música era bonita, las imágenes también lo eran, bueno, era bueno eh, la idea es que veáis vista aérea de estos cipreses, ¿cómo están? rodeados de zona quemada incluso con espacios superiores porque decía, no, es que hay un camino alrededor pero es que hay espacios entre árboles quemados superiores a los espacios que hay entre los cipreses y a los espacios que hay entre los cipreses y el resto y se ha quemado todo y los cipreses están ahí por lo tanto están valorando la posibilidad de que estos cipreses sean barreras naturales contra el fuego cortafuegos, ¿no? cortafuegos o sea que hemos visto lo que hace ciprés en el agua, aquí en el agua, contra el fuego también. Y ahora veremos más cualidades de ciprés. Pero ¿sabes que un ciprés, un Ciprés no se puede quemar. No, sí que se puede quemar. Es, es el grupo lo que es lo que no. lo que impide el paso del fuego. Y eso tiene una simbología muy bonita que más adelante hablaremos. O sea, todos juntos impiden que el fuego se les coma, digamos. Cuanto más juntos, mejor. Cuanto más tupido, cuanto más entrelazado todo, mejor. Ahí vamos. Bien, Angel nos decía que, que esto tiene una aplicación muy bonita y, y sí la tiene. Y es precisamente si pensamos en el retorno de Cristo, cuando precisamente todo lo que hemos visto en la presentación anterior que, que, que he mostrado, cuando Cristo viene queda todo quemado. Pero es que ni he hecho queriendo, ¿eh? ¿Quién tiene la facultad de no quedar quemado y derretido como el resto, su pueblo? Los que estén vivos esperando el retorno de Cristo y que van a ser salvos. Esos 144.000. realmente que en, la, en la Biblia se compara muchas veces a personas con árboles. Concretamente con cedros. Eh, no sé. Hay una simbología que ya estamos empezando a ver que se rodea a Ciprés. De una resistencia brutal a todo. Y que además estuvo ahí formando el arca. Y mirad una vez más, eh, recordemos la relación de que eh, nosotros vamos a participar metafóricamente del cuerpo de Cristo en todo, ¿no? En todo. Entonces, aquí eh, apunta el ciprés? Si nosotros seríamos esos cipreses que no nos quemamos cuando Jesús vuelva, eh, ¿qué paralelismo hay con Dios? Lo vamos a ver entero, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar, bueno... Una visión de Jesús, de su bueno de todo el plan de salvación. Yo cuando lo descubrí, llamé a Víctor llorando. Yo estaba llorando. No sabía qué hacer. Digo, lloré. Lloré y ya está. Y no es por esto sí. concretamente, no es por este vídeo. ¿eh? No. Es por lo que vamos a enseñar más adelante. Bueno, vamos allá. Seguimos. Me equivoco de mando. Este mejor. vale Vamos a seguir con el diluvio. Vamos a hacer una pequeña... Eh, pequeño repaso de los días que duró el diluvio, según este libro, En busca de los orígenes, muy recomendable, de un señor quien tiene un, un apellido in, impronunciable, yo me quedo con Jean-Fleur y Henry. masoandro -maso Me lo aprendí de pequeño cuando sacó el libro. <risa> muy buen libro, ¿vale? Para los que tienen problemas entre la evolución y la creación que no acaban de verlo claro, leeros este libro y saldréis de dudas. Y nos explica la cronología del diluvio. ¿Y por qué me meto yo ahora en la cronología del diluvio de días? Pues para entender un poco más por qué una manera de este estilo. ¿Eh? Tenemos la entrada del arca, Génesis 7.7, espera 7 días dentro del arca y empieza el diluvio. Subida de las aguas, 40 días, incluidos en los 150 días que duran las aguas sobre la tierra. Crecimiento del nivel de las aguas, disminución del nivel de las aguas, todo esto dentro de los 150 días. Aparece en las cimas de los montes, 74 días, espera 40 días más, Noé suelta al cuervo, Génesis 8-7, Noé suelta una paloma, 7 días, otra paloma, 7 días, otra paloma, 7 días, aparece en la Tierra, 29 días, 9 11 espera en el arca, 56 días, 6-5-11, y la salida del arca. Y el relato del diluvio aparece en Génesis 7. Ahí está. Ya sabemos que los capítulos y los versículos fueron <risa> añadidos al texto muy posteriormente, no pero una vez más nos da que pensar a ver si los señores que lo hicieron realmente sabían más uh, de muchas cosas que nosotros, o es que Dios los guió a, a dividirlos precisamente así.